It's the boost. Bueno, Connor para Tudgang. Aquí estoy. Al alba. Creo que me desperté cuatro y pico. Ya aproveché a salir y a ver la 1.6.9 en, en otro modelo. Vamos a ver el R2. Estamos al límite de, de mapa porque empieza la zona de, de exclusión aérea, está el aeropuerto, el aeropuerto está allá, donde se ve aquella lucecita, hay un faro, y a la derecha, varios kilómetros, está el aeropuerto. Pero aquí, ahí pasando ese velero, ya empieza una zona de, de exclusión aérea. ¿Les parece normal? Un avión de línea jamás va a volar aquí. ¿Por qué? Primero que hay montañas. Y segundo, que no es, no, es, no es ninguna línea de vuelo. Los aviones van por esta línea, por encima del mar, ¿no? despegan ahí, y cuando van a, a tocar pista, vienen del lado de atrás. Salvo que haya viento cambiado, que casi nunca el viento va de aquí para allí, sino que entran con viento de cola. Entonces es un absurdo, como todo, pero bueno, ahí estamos en las limitaciones. 15 incendios en España. No siguen a un pirómano cuando descubren quién fue, le ponen una multa y lo liberan con cargos. Pero el tema de drones saben que siempre eh, es un drama. Entonces, si tenemos, no sé, 2000 guardias civiles de Pegaso o más atrás de drones, más toda la fantasmada de la policía, que dice nada, ah, se ha adquirido un dron para la policía y es un DJI Zoom, viste, un Mavic Zoom, una vergüenza. Eso no es un dron para policía. Eso es poco profesional y es una payasada para quitarle dinero a la gente y dividírselos entre ellos. Entonces, a mí que no me jodan más, ya se los dije. ¿Vale? Vamos a ver qué onda. Yeah. Sunrise is just for you So come along and take my